Como hoy, 16 de diciembre de 1911, el expresidente Horacio Vázquez inicia un movimiento armado en Puerto Plata para impedir que el senador Eladio Victoria asuma el poder tras ser proclamado presidente por el Senado para llenar el vacío dejado por el asesinato del presidente Ramón Cáceres. En 1937 el Congreso Nacional otorga un voto de confianza al presidente Rafael Trujillo por su ejemplar actuación en el caso fronterizo que causó la muerte de miles de haitianos. En 1954, un día como hoy, son fusilados los 14 participantes en el asalto a la sucursal de Santiago del Banco de Royal Bank of Canada en el sector Los Platanitos, donde se aplicó la ley de fuga. El general Ludovino Fernández, que... ...fue eh, eh, acusado de la acción en ese momento. Eso ocurrió un día como hoy en esas fechas indicadas. Estas han sido, señores, las efemérides del día de hoy. Y continuamos con el contenido. Les dije cuando regresamos de la pausa... ...que íbamos a tener una entrevista interesante con Wendy Padilla. Wendy es maestra de la escuela de sordos. Con ella vamos a hablar acerca de la docencia de sordos... Acá en San Francisco de Macorís, en medio de la pandemia. Buenos días, Wendy. Saludo y placer de tenerte acá con nosotros en este programa de mañana. Buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias Buen día, por la invitación. Buenos días. Buenos, días. Buenos, días. buenos días. Un placer para mí estar con ustedes, amigos de todos los tiempos, de diferentes espacios y contextos. Realmente esta realidad que nos ha envuelto. Y que nos ha obligado a rediseñarnos, amado, así es, así es. a buscar formas, a buscar estrategias incluso de subsistencia. Y yo decía ahorita, yo no me quito la mascarilla para nada, sí. me van a dispensar. No, no, no hay problema. Sí. Mira, una pregunta. es, eh, Ha sido muy difícil poder mantener o, con, o continuar, digamos, si en algún momento se detuvo eh, la formación, la educación de sordos producto de la pandemia. Pro, producto de la sí, situación te, que se te cuento ah, cuando cuando estamos verdad de manera normal está un, un año bien todo sí. no, la normalidad uh -huh. y ya saben ustedes cómo despertamos ese 17 de marzo martes que ya todo suspendido que ya ok tú pues sabes que todas las instituciones y todo el mundo quedó en, en sí. un show sí. en un stop y que muchas de las instituciones, específicamente las educativas, no estábamos rediseñadas para dar una respuesta inmediata. Uh -huh. Sin embargo, hubo acciones, hicimos cosas, eh, tomando en cuenta que ya en ese momento, a los chicos sordos y niños, generalmente ya vamos a trabajar en lo que es como repaso. En eh, los primeros meses, eh, meses del año, nosotros nos esforzamos en avanzar en los contenidos, uh -huh. Y ya en, el, en la segunda mitad del año, entonces, eh, parte de ella reforzamos esos contenidos para fijar. Sabe que la educación edu especial es diferente. El tiempo de aprendizaje es diferente. Cuando, bueno, quedamos todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Todo el mundo cuidándose el miedo, el temor. Todo el mundo en sus casas, ¿verdad? Sin embargo, nos manteníamos comunicando, ¿no? Los padres llamaban que qué iba a pasar. Hay que esperar porque está salud pública, hay un ministerio de educación y nosotros no debíamos tomar acciones que no fueran coherentes a los lineamientos, ¿verdad?, trazados por la instancia. Esperamos en ese momento y cuando se convalidan a que ya no se va a trabajar más contenido, que ya se da el año por terminado, que okay, bien. Pero para el inicio del año sí, ya sabemos la realidad, la conocemos y ya hubo tiempo para nosotros entonces rediseñar. Eh, Coordinamos reuniones por Zoom con las maestras, eh, socializamos las ideas que podemos hacer, cómo lo vamos a hacer, y luego entonces coordinamos una, eh, una estrategia, la cual veía la posibilidad de trabajar con los niños de manera presencial, aunque no fueran todos los días. A esa estrategia le pusimos la, el nombre de 3 y 2. Implica muchísimos elementos que, si me pongo a detallarlo ahora, tomaría mucho más tiempo. tiempo okay. Pero entonces, dentro de esa estrategia, estaba también, está la posibilidad de que si no se puede presencial, entonces vamos a trabajar de manera a distancia, virtual. Pero nos encontramos con la disyuntiva, que no todos los padres manejan herramientas tecnológicas, tienen conectividad en sus casas. Esas fueron las preguntas que nos hicimos. Pero entonces viene bueno, el ministro... Esas eran las preguntas que ya yo me estaba haciendo, cómo ¿Qué? hacerlo en un sector que... claro que es muy especial. Así es, pero viene el ministerio, nos involucra a todas las maestras en el proceso de capacitación donde se nos enseñó a manejar muchísimas eh, herramientas digitales y sí, las tip. muy interesante esa capacitación. Nos involucramos, nos dieron un PC, bueno, ya, ya tenemos, ya estamos teniendo recursos con que eh, dar, dar respuesta. Convocamos los padres, con distanciamiento, explicamos, hicimos un diagnóstico, aplicamos un cuestionario para valorar las opiniones de ellos. Dentro de esas opiniones, dentro de esas preguntas, ¿con qué cuentan en sus hogares? Si tienen conectividad, si tienen PC, si cuentan con teléfono móvil. Déjame decirte, Francis, y a ti, José Amado, y a los demás compañeros, ¿qué ha sido sorprendente la respuesta de los padres? En ese sentido. Han hecho todos los esfuerzos para Increíble. que eso sea. Increíble. Qué bonito. Increíble. Una disposición de apoyar, de que sí, de que vamos a hacerlo, de que sí, de que vamos a, a buscar esos dispositivos, de que estamos de acuerdo, que se haga. Incluso los mismos estudiantes que no, que es la escuela, que queremos ir a la escuela. Ah, <risa> <ellos mismos>. Claro, <risa> no. eh, llamando a sus maestras. O sea, es algo como que ha despertado. En, en muchas de las personas el valorar las cosas. Ahora que quizás... una cosa, eh, Wendy, imagino que la comunicación entre ustedes es muy gráfica. Es Totalmente. Decir, de, es decir que de para ustedes más que el sonido de la voz. Así es. En, el, en la pantalla debe ser. Eh, lengua de señas. Lengua de señas debe ser fantástico. Sí, comenzamos entonces, nos reunimos con los padres. Eh, propusimos la idea que teníamos y ellos, totalmente de acuerdo, apoyando. Bueno, y los padres están aprendiendo a, a su Están morarse? integrando, sí, están integrando uno más que otro. Tú sabes que eso no siempre todos responden de igual manera, pero sí, en este sentido, han mostrado mucha disponibilidad. Bueno, luego de eso se le explicó lo que íbamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a trabajar dos asignaturas por semana. Se le van a preparar unos cuadernillos o unos ejercicios digitados. Adaptado a lo que es la educación para sordos con la lengua de señas, con el deletreo y luego entonces ustedes lo vienen a recoger. Ustedes en sus casas trabajan con ellos. Cualquier inconveniente nos llaman y vamos a hacer una videoconferencia. Cada viernes o cada cierto tiempo las maestras creamos los grupos de WhatsApp y estamos en una conexión permanente con ellos. Y estamos trabajando en excelencia. Wendy, eh, a nivel de recursos y de apoyo eh, gubernamental, no sé si los muchachos hicieron la pregunta, bueno, no sé. eh, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo ha sido el apoyo del Ministerio de Educación? Bueno, lo primero que resalté fue que nos involucraron de, de, en, en la capacitación que hubo, nos facilitaron las computadoras, o sea que ya estamos eh, recibiendo el apoyo dentro de lo posible. Eh, estamos en ese proceso. Ellos siempre, bueno, hay maestras que, que, que cobramos por el, por el ministerio. Okay. Y aunque somos una escuela con cierta autonomía, tenemos estatuto, tenemos un RNC y, y eso nos da cierta libertad para tomar ciertas decisiones, pero tú sabes que todo lo que tiene que ver con educación tiene que estar regido por la instancia mayor que mm. es el ministerio. ¿Ustedes son una ONG? No necesariamente. Un, una Semioficial. Sí. porque el surgimiento de la escuela fue una idea personal de una familia, o sea, ni siquiera tuvo que ver con... Que sí, tiene sí. cierta dependencia sí, del sí, Miner, exactamente. Eh, aún siendo independiente. Sí. En ese sentido... Eh... ¿A los padres se les dotó de las computadoras o no? No, a los por, padres. Por lo que usted dice. A los padres no. Okay. no. Los, hecho, los padres lo buscaron. <risa> los padres generalmente... Que lo con, como un motor. Sí, lo hacen con su... Con su celular. Con su celular, los dispositivos que ellos tienen en la casa. Pero es decir que a la, a, a la escuela, a los estudiantes... ¿De esta área no le han entregado...? No, a los chicos no, a los estudiantes no, no le dieron computadora. Solamente a las maestras y nos involucraron en el proceso de formación que hubo para tutor virtual. ¿Qué We porcentaje, Wendy, de estudiantes eh, tienen ustedes en la escuela y qué porcentaje de esos estudiantes que ustedes tienen...? Está conectado. O sea, ¿Tienen ustedes forma de medirlo? ¿A quién le está llegando? Claro, eh, eh, todos. Eh, que decía, decía Wendy, decía un anuncio una vez de censo. <risas> mayoría no es un número, tú ves, no es un dato específico. Eh, si pudiéramos decir, por ejemplo, el 30%, el 50 y el 70%. Mira, con las actividades que nosotros eh, estamos haciendo, enviándole las la clases digitadas, yo traje unos ejemplares ahí, y los padres integrados trabajando con ellos. Y los padres llamando, o sea, yo entiendo que un 100%. ¿Lo tienes acá? ¿Dónde están los ejemplares? Sí, están por ahí, algunos ah, ejemplares. Y hay, un, y hay un video de una Vamos madre. Los, está en producción la, el video. Tiene que hacerlo como... ajá, mírala allá. Lo podemos ampliar. Sí, tiene audio. Está. Es ¿A una... usted no narra? No, ella, ella, ella parece hablando, tiene audio. Okay. ¿Es una maestra, verdad? No, su madre en la casa. Ah, Se okay. le crearon los recursos para que ella trabajara en Vamos la casa. Vamos a escuchar, Míralo ahí. Qué bonito. ¿no? Vamos a escuchar. Hoy qué día hay. Hoy. ¡Ah! Qué día hay. <ríe> okay. Ajay. Ajay. Y hoy, hoy. ¿Quiénes nos ven? Wendy, ¿qué estamos viendo fantástico. acá? Sí, sí. La, la, ella, ella está a la vez que tiene una situación motriz. Eh, sí, Rosana. Pero ella entiende, ella es, se expresa. Wendy, vamos a ver. So, sobre la, la jovencita, tiene 15 años. Sí, Rosagna. Rosana. La madre de esa, de esa estudiante es... Fantástica, es entregada totalmente. Aparte de que esa bien, niña bien. tiene sordera, tiene otros problemas de psicomotricidad. Es una de las más especiales que tenemos allá. Incluso ella era melliza y murió su melliza. Okay. Entonces, si me permite ver un poquito, gracias. Rosagna uh -huh. está trabajando ahí el calendario, el estado del tiempo, porque ellos tienen que estar en el en ahora consciente. Muy bien. Y entonces, ¿qué se hace? Se crean las tarjetitas con lengua de señas, con el deletreo, se plastifican, oye. claro. Se le, se, Va la madre, los recoge a la escuela, pero ¿quién está trabajando en la casa? Su mamá, pero su mamá sabe y está involucrada en el proceso. Por eso le digo que, que hay un, hay una, un porcentaje, eh, yo diría que 90 o 100% de los padres. Y hay otros, otros niveles, otros videos que ya los niños trabajan solo en una mesa. Los padres están ahí también apoyándole y, y más sí. o menos eh, explicándole. No entienden, profe, tal cosa. Y ahí nosotros entonces retroalimentamos. Come al niño o la niña, le explicamos su... Porque en videollamada la señal claro, como que claro, se distorsionan. Claro, claro. Y eso es muy lento. Sí. Y no entendí, entonces otra vez le explicamos. Y todas las maestras... Sí, que no entendí. Entonces todas las maestras estamos en este proceso, muy entusiasmadas. Viendo respuestas de, de, de los padres. Por ejemplo, mira... Estos este cuadernillos que, lo hacen ustedes. Lo estamos vamos, creando vamos a ver, nosotras. Estos son los... Con, este es este, un contenido... Un contenido este, de, de... los continentes, ¿verdad? Los ¿sí? continentes. Es este. Este, este otro... Familia, sí. Este otro es el de la familia. Uh -huh, el Ahí vocabulario de la familia. Excelente. Ok. Luego, ellos tienen... Eh, bueno, aquí hay. Esto, esto, esto es como un cuestionario. Naturales. Exacto. Pero detrás está el ejercicio. O sea, son las partes del cuerpo, pero okay, detrás, detrás está. Es... Que la ajá. estudiante, entonces, Llena, completa. Okay, completa. completa Ahí. muy bien. Ahí le está. dice la madre de esa niña, que es la misma Rosana, que ella dijo, le falta la nariz. Y ella misma ajá, se la. Ah, <ríe> <ríe> muy bien. Hermosa. Sí. sí. ¿Cómo no? Esto es otro ejercicio. Exactamente. Entonces, yeah. Todos los grados que tenemos. Se está preparando cada semana. En una semana trabajamos lenguaje matemático, y en la otra semana sociales naturales. Los padres van, trabajan, cuando buscan el otro, entregan el, el que 20. ya llenaron. Y así lo estamos manejando. Wendy, esto va a impartir docencia a niños especiales, ¿verdad? Como es el caso de los eh, sordos mudos. Gracias. Eh, ¡Sordos, sordos, sordos, <risas> sordos. Vamos Pro, eh, él no estaba, yo creo, cuando ella ah, hizo no la explicación. Explíqueme eso, sordos. La mudez es un síntoma de la sordera. Exacto. Ah, o sea, que puede, ellos pueden hablar. Pero si, tú, si tú lo has escuchar. visto, sí. Ah, muy le bien. Trabajan trabaja terapia de lenguaje, algunos no tienen que... pérdida total y pueden desarrollar un habla. Tú ves lo que yo vi en Rosana? que no hablan porque no escuchan. Ah, Rosa... O sea, que no. Yo no... vi en Rosana que ella es una joven que se está desarrollando y es feliz. Rosana sí. es muy feliz. Muy es que... feliz, pero ¿qué hace esta felicidad, Francis? Uh -huh. El apoyo familiar, sí, trabajarle sí. una autoestima de que aunque tú seas sorda, gracias señora, y tenga tu situación, no importa. Tú eres un ser sí. humano, tú vale. Sí, y en la escuela Rosana es. Me imagino que la pila. <risa> eh, eh, conlleva, conlleva eso naturalmente una pedagogía especial, claro ¿verdad? Que sí. eh, una gente para impartir docencia, profesionales para impartir docencia a, a estos niños especiales. ¿Qué debe hacer? Además de que estudia, imagino el, el tiene lengua, que conoce, el... Tiene que tiene que ser maestra, seña. es lo primero maestro, porque maestro. nosotros trabajamos el, la propuesta curricular del ministerio. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacemos? Que el enfoque para trabajar con ellos es el bilingüismo. ¿Qué implica el bilingüismo? Con el enfoque de competencia se adapta a lo que es la lengua de señas uh -huh. y un sinnúmero de estrategias que se trabajan para ellos, que tiene que ver con lengua de señas, de letreo manual. Eh, ejercicios todos que tienen que ser eh, visuales. Sí, pero me refiero al profesional. Tienen que tener una especialidad. Entonces, Por sí. ejemplo, en, en, en, Voy para en allá. lenguaje de señas. Claro. Si tú le vas a trabajar en el bilingüismo, donde la lengua de señas es su lengua materna o lengua 1, sí. tú tienes que conocer sí. lengua de señas. Tú tienes que conocer la cultura de los sordos. Y el Ministerio de Educación, el Departamento de Educación Especial, Siempre está reforzando, capacitando a los docentes que trabajamos en esa. Área. Pero existe una carrera de eso específica en la universidad. En de educación especial, por ejemplo, en la U, en la Pucamaima. Ya la UAS estaba, estamos estructurando lo que es el, el, la propuesta de educación especial y estamos en la revisión y que el Consejo lo apruebe. Correcto. Hay algunas asignaturas que están destinadas específicamente a los sordos. Pero tú sabes que aquí no contamos con educación para sordo nada más. No deberí, debería abrirse una carrera ahí en la UAS. A todos los todo lo que no tienen, yo le voy la a son ¿no? un saludo. <risas> pero, pero vamos a ensayar. Hola. Así Entonces, no, pero ¿eh? no, ya es que nos enseñe, Francis, cómo se hace para hacerlo. Hola. <risa> <risa> Tiene que <buscarlo>. <risa> <risa> Wendy. Hola, el tiempo, algo así. Buenos días. Ah, buenos días. <risa> Dígame, eh, sí, no, no. Eh, realmente felicitarlos eh, por Gracias. esta labor tan loable y estos pequeños, estos niños que, que necesitan, al igual que todos, pero creo que eh, sin quitarle de que son personas normales como nosotras, claro. eh, eh, un apoyo incondicional familiar sí. del Estado, de que se le garantice, como ustedes lo hacen, pero a mayor nivel, eh, todos los recursos necesarios para que puedan prosperar eh, en, en todo lo que son sus actividades diarias, que puedan insertarse al mundo laboral, como vemos que un tantito lento, pero se está impulsando y se está trabajando para dar oportunidades a, a personas con discapacidad. Así Entonces, eh, exhortarles que pues que sigan haciendo esa labor como vemos que con mucho ímpetu ustedes la realizan. Eh, y con los, mucho. los padres, por ejemplo, reciben su alimentación. Cada jueves se le entrega la comida que llega del ministerio. Sí, muy bien, excelente. Sí, eso es, eso es bueno. Por Los último, no van... sé, eh, Wendy, eh, cómo contactarse con ustedes, algún familiar o una madre que tenga un niño en estas condiciones, cómo llegar a la escuela, qué la deben de escuela, hacer? La escuela está ubicada en la San Francisco esquina Luperón, frente a la fortaleza Duarte, la fortaleza sí. vieja. Y el teléfono es 809 588 3101. Motivarles a que sí, que lleven sus niños y sus niñas con deficiencias auditivas. Ese es su lugar de aprendizaje, este es el espacio donde ellos van a integrarse al mundo y en su persona. Porque también la integración personal es uno a uno. Bien, como no, bueno, gracias a Wendy Padilla por toda esta información interesantísima. Porque una pregunta antes de que concluyamos. El lenguaje de señas... Eh, contiene todo el esquema de comunicación de una persona. Así no hay es. nada fuera Así es, contiene okay. todo. Ok. Qué bien. Tiene su sintaxis, tiene, tiene su... su... todo lo que tiene que ver con, con un con lenguaje, lenguaje, con una lengua. lengua. Así es. Ok, magnífico. Bueno, gracias Wendy, muy agradecido por tu presencia y toda esta carga de informativa acerca de cómo se maneja una escuela de sordos en la República Dominicana, de acuerdo a, a esta... A este método, a este mecanismo de comunicación interesante. Muchas gracias. Gracias. labor eh, Gracias a ustedes de, por invitarnos, de, de, por abrirnos de, de, la puerta, por estar sí. siempre dispuestos a, a, a orden, hacer el canal de a llevar el este siempre, Despídete con el lenguaje de siempre. ¡Ay! <ríe> un crossover a Wendy, por favor. <ríe> para que. Adelante. Feliz día para todos. Ay. Ah, bien. <ríe> bueno, señores. <ríe> y aplauso <ríe> Bueno Qué ya lindo. Vámonos a la pausa verdad Vamos a ver si Seguimos con más contenido del programa Sería interesante Que se haga un programa